Buenas, chavales. Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Danich. Y hoy os traigo cómo reiniciar en Fortnite al instante, como acabáis de ver, pero en mando, ¿vale? Ustedes sabéis que en el ratón hacemos así simplemente. Y lo podemos reiniciar todas las veces que queramos al instante. En Fortnite, en mando también se puede hacer. Obviamente, solamente se puede hacer esta cosa en PC, ¿vale? Súper sencillo hacerlo, es verdad. Es súper rápido, haces o sea, así al instante y ya está, o sea, súper rápido. Lo que pasa es que en consola y en Nintendo Switch Por ejemplo eh, No se puede hacer esto Porque son como macros Y los macros en consola y en Nintendo Switch No existen, entonces Si queréis iniciar así al instante Lo que necesitáis es descargaros Un programa llamado Antimicro ¿Vale? Para los de PC El Antimicro lo tendréis en la descripción Que simplemente tendréis que hacer los siguientes pasos Que explicaré luego Pero... Si queréis editar así En consola La única solución que tenéis Es la siguiente Nos vamos a ajustes Vale Nos vamos a ajustes Aquí abajo en juego Y vamos a construcción En construcción tenemos construcción turbo y edición a soltar Le activamos las dos Y luego nos vamos en mando Y le damos Al botón de editar Vale al botón de editar le damos al confirmar También El mismo botón que editamos le damos al confirmar también Y reiniciamos Con el botón más cómodo para ustedes Por ejemplo, para mí sería el R ¿Vale? Y sería algo así Se reinicia bastante rápido si lo sabes controlar gente. ¿Vale? Tienes que controlar bien los movimientos Pero es más o menos parecido Simplemente de que tenéis que presionar dos botones Pero bueno, que los macros son algo así, ¿vale? O sea, sería mucho más rápido Vale, esto es con macros y esto sin macros Cuesta un poco más Pero porque le tienes que dar a un botón más simplemente, ¿eh? No es porque sea la otra cosa Pues eso. Una vez instalado el programa, gente Lo abrimos y tenemos que hacer el siguiente paso si tenemos el mando conectado que hay que tenerlo al PC ¿vale? presionamos el botón con el que editamos, nos saldrá algo así como violeta vale, presionamos ahí y nos saldrá algo así le damos a ratón y rueda hacia abajo esto funciona si nosotros en el Fortnite ponemos reiniciar construcciones con, el, con una rueda hacia abajo en el ratón no sé si me entendéis pero tenemos que ir a ajustes de teclado y poner reiniciar construcciones con el ratón hacia abajo Y luego en el antimicro poner que con el joystick reiniciemos hacia abajo ¿Vale? Si no lo entendéis decímelo por los comentarios y os lo explico más detalladamente Pero esto, mirar chicos, si nos ponemos el turbo pasaría algo así ¿Vale? Construimos, al, o sea reiniciamos al instante Todo, literalmente todo, hacemos pum pum pum pum, mirad Todo ha sido reiniciado al instante gente sin tener que confirmar, sin tener que hacer nada Simplemente reiniciando con un botón Presionando un simple botón Reiniciamos todo Y si lo dejamos mantenido pues Nos reiniciará todas las construcciones Y bueno gente, este ha sido el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Si es así, dejadle un gran like Suscribiros si no lo estáis Y hasta el próximo vídeo gente Adiós y chicos, recuerdo que si queréis activar el doble movimiento, como vamos a hacer ahora Os he dejado un vídeo hace poquito en mi canal de cómo tener doble movimiento Súper, súper bueno y os traeré otro que es un programa aún mejor para hacer el doble movimiento Aún mejor, sí, como escucháis Así que suscribiros si no lo estáis Porque traeré vídeos muy, muy buenos mirar cómo hago el doble movimiento, no, no, no, gente, no. es increíble Te bajo caer, te bajo caer, Brian. Te lo dije. Yo he hecho aposta. Sí, es claro. ¿no? Sí, sí, I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.